Año 98-2000. Y yo mismo he resaltado porque encontramos como la ruta de, y la organización de la recogida de basura y lo que ya han aportado los demás. Pero en ese momento, entonces tú tenías una sala capitular al, eh, a favor tuyo, que lograste en poco tiempo implementar esas cosas, o cómo era la sala de entonces. Mira... Tenía yo que emplearme muy a fondo, porque yo le quiero pedir a, a, lo, a los regidores que ganen de distintos partidos, sí. porque van a ver distintos Corre. partidos, que cuando lleguen ahí se conviertan en facilitadores de las cosas que le favorecen al pueblo. Entonces, es decir, que tú tuviste, parece ser, mucho tuve muchas oposiciones, por posiciones radicales eh, partidarias. Ya. Y entonces tenía que emplearme muy a fondo. Eh, para poder llevar al convencimiento ¿Qué lo y, y por eso fue que en un momento determinado sí. yo quise, porque las comunicaciones no estaban tan avanzadas como ahora, eh, de eso que ha habido abierto acceso al público que, no, que nos fuimos a Jaya eh, y así por el estilo y una vez sacamos las secciones de, de, de donde está eh, esa oficina para eso al salón de acto, para que el público pudiera ser más cuantioso sí. y, y ver el y vea, que, cómo actuaban las. La Entendí. <risa> Siquio. Muy buena. Esa. Siquio. Hay una población joven eh, enorme en todas las ciudades de, del país, especialmente San Francisco de Macorís, una juventud muy fogosa, muy activa. ¿Cómo piensa Siquio, alcalde? Eh, unirse, concatenar Con esa juventud Mira, el hecho de yo ser Deportista de nacimiento este, Siempre Voy a estar ligado a la juventud Y uno de los nueve Ejes de desarrollo Que yo tengo en mi programa municipal De gobierno Está incluida con mucha importancia La juventud A través del de deporte El arte Y la cultura yo he dicho dos cosas que si el gobierno no la, las hace, yo la voy a implementar. Una es la Escuela de Bellas Artes. Que me da vergüenza, como Franco Macorizano, que esté cerrada en contra de la juventud. Sí. Y lo otro es, y les voy a vender esa idea, si por ejemplo el ayuntamiento actual hicieron un acuerdo con los directivos del Club Esperanza sí. y le diga mira, le vamos a alquilar el club. Ustedes tienen derecho a hacer todas sus actividades de fiesta y todo. Pero eh, el, el ayuntamiento, aparte del alquiler, le va a dar mantenimiento a esta eh, eh, construcción histórica sí. que hay que conversar. Yo creo que ahí pudiera funcionar razón. la Plaza de la Cultura provisionalmente en lo escuela. que el, el gobierno cumpla con eso. Yo creo que eso se va a hacer una realidad, porque las encuestas indican que el próximo presidente de la República eh, va a ser el licenciado Luis Abinader. Y el licenciado Luis Abinader, en conversaciones privadas, eh, conmigo ha dicho que lo que es la, la, la planta de tratamiento de aguas negras, la apertura... Eh, de la zona franca, de usar las relaciones del gobierno y del ayuntamiento para aperturar la zona franca para eh, que haya más cantidad de empleo para la juventud y, la, y las mujeres. Eh, eh, la avenida Circunvalación, eh, la Cañada Grande eh, o Cañada del Diablo, esas son obras. Y la Circunvalación que están en los planes del gobierno de Luis Abinader. Bien. Entonces, yo... Eh, siempre voy a ser un aliado de la juventud a través de lo que estoy hablando. ¿Ya ya? Sabemos que San Francisco de Macorís no tiene playas, ¿verdad? Y que por tanto no tenemos esa fortaleza que pudieran tener otras otras ciudades, eh, pero sí tenemos lugares ecoturísticos que, que un, los turistas pudieran utilizar como, como destino. ¿Qué hará usted en frente del ayuntamiento con relación a atraer los turistas a San Francisco de Macorís? Yo me voy a poner en contacto desde que llegue al ayuntamiento con todas esas personas, como Rancho Don Lulú. Don Lulú y ese tipo de cosas, para el ayuntamiento eh, darle un apoyo eh, y usar las propias relaciones también, uh -huh. porque eh, hay que saber eh, explotar. Por ejemplo, yo te voy a decir algo que, eh, que se sale un poco de eso, pero va en la misma vía. Por ejemplo, yo soy un descendiente de Cantonés. Un dominicano orgulloso de ser dominicano, pero descendiente de Cantonés. Yo tenía muy buenas relaciones con los taiwaneses, pero ahora eh, la embajada y las relaciones están con la China continental. La China continental, aunque ahora está pasando por ese virus, sí. que será momentáneo... Es el, el país eh, que, que va en más pujante La desarrollo. La económica del mundo. Entonces yo pretendo usar las relaciones que pienso crear para hermandar, Hacer una especie de, como lo hicimos sí. con el ayuntamiento de Arroyo Naranja en eh, Cuba. En Cuba, sí. Este será con un, una ciudad de China. Excelente. Para el intercambio cultural, pero, se convertirá en turístico también. Sí. Porque así uno daría a conocer más a San Francisco de Macorís. Y pretendo traer con ese contacto mucha tecnología, eh, fomentar más el, el comercio, pero va, podemos recibir mucho apoyo de, del gobierno de China en la condición que yo te estoy hablando. Esa es una posibilidad que yo voy a explorar. Muy bien. Y creo... Que va a dar un buen resultado. Porque los chinos quieren ampliar sus relaciones. ¿Y con quién mejor que un descendiente de primera... De generación de un auténtico dominicano descendiente de Chile sí. Aquí tenemos un muy buenos restaurantes. Tenemos, sí. por ejemplo, ahí la reserva científica Loma Quitespuela. Tenemos muchos lugares que los de, turistas pudieran aprovechar. Esa colonia y te explotar. puede hablar Siquió bastante. Sí, tenemos también <risa> la parte de lo que tiene que ver con el sendero del cacao. Sería importantísimo que <risa> bueno, los turistas la, Mira, que, si te sobre, lo, sobre los chinos Mira, los chinos han hecho un gran aporte desde aquellos tiempos eh, en el desarrollo del país. Porque siempre el renglón comida. Eh, restaurante y comida rápida los chinos han estado a la vanguardia sí, sí. De, de, de han hecho ese aporte en otro tiempo eh, incurrían en la, la lavandería sí. pero ya hablar de China es otra cosa otra, sí. porque estamos hablando de uno de los países tecnológicamente más avanzados ¿no? avanzado del mundo bueno